clasificación y informativo apto para todo público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 Lina Morejón, Noticiero Ciudadano. Atención con la siguiente nota. La intervención de la Armada Nacional conjuntamente con otras entidades del Estado lograron que una flota china salga de nuestro territorio marítimo al sur del Pacífico. La Armada del Ecuador desarrolla de manera permanente operaciones de control y vigilancia para garantizar la soberanía en el territorio marítimo, según lo determina la legislación ecuatoriana y los tratados internacionales.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 Innumerables viajes de mundiales. ¿Cuántos mundiales? América, Nueve mundiales. No te pierdas el otro lado de Jueves 21 horas 30 por Tele Ciudadana. Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de la certificación de los intérpretes de lengua de señas. Contaremos con la participación de Cordicom y el servicio ecuatoriano de capacitación profesional. No se lo pierda.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 No te pierdas el otro lado de Jueves 21 horas 30 por Teleciudadana. Fin de espacio promocional. noticias del mundo les contamos que el presidente de la Comisión Europea dijo que Turquía se aleja a pasos agigantados de la Unión Europea, mientras que España y Marruecos mejoran su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen.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 Detenidos dos hombres en Marruecos en relación con los atentados de Cataluña lo han anunciado los ministros español y marroquí del interior en Rabat donde han acordado mejorar el intercambio de información antiterrorista una colaboración muy fructuosa Gracias a esta colaboración ha sido posible detener a 175 presuntos terroristas con perfiles radicalizados desde que se elevó el nivel de alerta 4 en España de ello hace dos años. Los atentados de Barcelona y Cambrils dejaron 16 muertos y más de 120 heridos. 11 de los 12 terroristas de la célula catalana eran marroquíes o de origen marroquí. Rapat ha instado a Madrid a prestar una atención especial a los hijos de emigrantes para que no caigan en las guerras del terrorismo. Donald Trump llegó este martes a Texas para conocer de primera mano la situación tras el paso del huracán Harvey. El presidente estadounidense, acompañado de Melania, se reunió con las autoridades locales en Corpus Christi, la primera ciudad en la que tocó tierra al ciclón. Es la primera catástrofe natural a la que se enfrenta Trump desde que asumió el cargo. Queremos hacerlo mejor que nunca. Queremos que cuando echen la vista atrás en 5 en 10 años, digan que lo hicimos bien. Esto ha sido de proporciones épicas. Nadie ha visto nunca nada igual. Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, ha sufrido unas inundaciones sin precedentes después de que el huracán se transformara en tormenta tropical. Zonas enteras han quedado completamente anegadas, miles de personas han sido evacuadas y se prevé que el nivel del agua aumente aún más entre el miércoles y el jueves. Las fuerzas de seguridad están rescatando con helicópteros a las personas que han quedado incomunicadas en sus viviendas y por tierra con lancha con la ayuda de voluntarios. La tormenta se dirige ahora al suroeste de Luisiana, que este martes recordaba que hace exactamente 12 años el Catrina devastaba Nueva Orleans causando la muerte a 1.800 personas. Amo moda, amo Brasil. Es el lema de la nueva edición de la Semana de la Moda de Sao Paulo. En medio de la crisis económica que vive el país, muchos están de acuerdo en un punto. Es el momento de innovar e invertir en la diversidad brasileña. La crisis debilitó la semana de la moda porque al final de cuentas el mercado de la moda mueve dinero, así que el dinero tiene que circular, pero creo que impera la creatividad en medio de la crisis. La pegada tropical. hay una onda tropical, una forma tropical de exponerse los colores también, creo que es el estilo brasileño la vida y obra de Tarsila do Amaral una de las mayores artistas brasileñas del siglo XX inspiraron el desfile de Oskler otro desfile muy esperado fue el de Uma de la diseñadora Raquel Davidovich que llenó de elegancia la pasarela y el look playero no podía faltar. Llegó de la mano de Vix, la marca de Paula Germani. La Semana de la Moda de Sao Paulo se extenderá hasta el 31 de agosto. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Gracias por su gentil sintonía. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Ciudadana, tu voz, tu país.